¿Te amenazó ahora estando él detenido? ¿Te hizo saber de alguna manera que, que va a volver por vos? ¿Por qué estás tan, tan asustada? Oleda. Es que la justicia, no hay justicia acá. Acá hay gato encerrado, como digo yo. El juicio fue una payasada. Él le quiso pegar al fiscal. El Ministerio de Mujeres estuvieron ahí el día 28, yo me retiré después de declarar porque no me sentía pegar el bien. pegar en juicio al fiscal? Sí. Y el juez estando sentado en el medio, siendo que es el responsable del juicio, no hizo nada. El fiscal tampoco determinó en decir, bueno, eh, sucede algo con esta <risa> persona. Es que o sea, llama la